Muy buenas a todos, gente de YouTube. Aquí vuestro youtuber favorito, Bandolero 7.0. Bienvenidos a Fortnite. Hoy os traigo el lanzahuevos que regresa de la cámara. Manda una sorpresa explosiva a tus oponentes. Se sorprenderán un huevo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosos! Pues nada, está muy chulo el lanzagüevo. Ok. Pues ahí estamos. La última vez que jugamos a escuadrones. Rompimos el bacalao ahí. Pues nada. Cero construcción en solitario. Y vámonos. A ver. Destruye barricadas y equipo De la OI en cañón condominio. Esto es que me da muy poco, pero bueno. Habrá que hacerlas también. Tampoco tengo muchas misiones. luego la de la espada Mira. Pues también tengo que recoger allí en, en cañón condominio. Así que muy bien. Onichii. Destruir barricada Y cofre de hoy Pues nada, vamos a verlo Ole, ole, 940 suscriptores ya Muchas gracias a todos, chavales Ay, ay Me congratula Hasta allí tenemos que ir, ¿vale? Vamos a ver... Más cañón un condominio. Una... Dos... Y... Tres, ya. Y tenemos la coronita, ¿eh? Poca broma. Me fui campeón la última vez. Hola, Ulises. Bienvenido. Saludito, campeón. Venga, bueno, vamos para allá Nuestro paracaídas A la delta Y la peña ya está por ahí abajo, a ver Y yo todavía por aquí arriba Pero bueno Vamos a ver Allí en Cañón Condominio lo que hacemos Vamos campeón Muy lejos esta misión, pero bueno El Tanquecillo por ahí La verdad es que esta temporada está muy bien Tengo que coger el autobús de batalla también, ¿eh? Poca broma Pero bueno Vamos aquí, que ya estamos aquí A ver esto de la oída, barricada de la historia A ver si pillo yo por aquí ¿Eh? Y barricada ya A ver ¿He caído uno? Creo que sí, ¿eh? Aquí también hay barricada A ver si pillo algo potente, tío No me estoy pillando nada <risa> Bueno. No veo nada por aquí. Ayuda a los siete a reclamar esto. Vale. ¿Dónde? Bien, bien. La piscinita. ¿Es el que le gusta a Adrián? <ríe> De la piscinita. Hola, Yaga Mira esto que gracioso aquí. Toma. <ríe> Fogatilla Venga, tenemos que coger varias cosillas, eh A ver si veo algo porque no no veo nada Tenemos que hacerlo de... Ahí veo uno Cuidado porque estarán por ahí Aquí hay un... Cofre oculto por aquí Sin la asalto de comando Me llevo el coche Vale, destruye barricada, ¿vale? Y equipo de la OI Vale ¿Cuántas llevo? ¿Nueve? 10, ya, ¿no? Mucha gente de la OI, elimina fuerza Vamos para allá Toma ahí. <risa> ¿Qué os parece, chavales? Combustible bajo. Más ahí. Toma ahí. Combustible. Cuidado. No. Uh, me lo he dejado, ¿no? Lo he dejado ahí. Viene más, cuidado Cuidado que viene más Ojo Ahí tenemos jefe también, eh Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Hola, llega Toma, chavales Ojo, ojo Llevo de todo madre mía de cosita si pillamos lo de la ni espada la curativa sí de comando y la niebla curativa tío Vámonos Pillamos munición Y vamos a la espada Esto, y rollo Es que hemos liado aquí, ¿eh, chavales? Chiso Otra, otra, otra, otra Y otra cosa, ¿eh? Esto ya, otra cosa, ¡Ah, chavales Otra muy sencilla, buena Dame, dame munición Dame munición Bueno, bueno, bueno, bueno Aquí tengo uno Allí Vale Oh, necesito munición para este Bueno Uno por aquí Vamos por el otro Dos A ver si pillamos aquí algo de munición A punto deble Vale Siete malitas De estas potentes Bueno El Damián Hola Dimecillo Hola Damián ¡Hostia, oh, qué guapo este coche! Como me gusta para mí Hola, hola Hola, hola ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido Mi prima ahora está en mi casa Ok, ok, ok, ok ¿Verdad, yes? Sí, sí se, portó bien. sí, se portó bien. A ver que me queda un de este, tío. No lo veo. ¿Lo escucha? ¿De fondo? Sí, sí. Sí, sí. Le invito. Pero primo, quitarle todo el volumen, porque si no se va a escuchar doble. Ay, que no encuentro la de esta. No, estará. Pero si te está escuchando, cabeza melón. vale vale vale vale vale vale si quieres ponte el directo y así sabes lo que dice. A ver, me falla algo un momentillo <risa> <risa> <risa> está <en romano. risa> aquí está la leche que me va a comer a mí venga lo tengo te la de esta de la ni espada que estoy recogiendo. Ah, estoy recogiendo me llevo el coche moment, este potente ¿Cómo vamos de gasolina? Ya está, ya estoy. Primo, oh. quítale el volumen al directo Vamos, primo. Vamos, primo. Primo. primo. Una cosa... ¿Lo de... estás escuchando, verdad? Otro hito, eh, bien... Pri eh, primo, tienes el derecho atrasado Sí. <risas> Hostia qué peta <risas> Primo quítale el volumen Pegar directo oh, Ah royal Claro hombre Ahí el royal No estás perdido Ni nada Ahora que eres ¿Cuánto tiempo llevas en directo? Poco, poco Esta partida nada más Ah Easy peasy Maca Easy Está, tío el... Como que no He dejado like Ya he dejado like Está, tío Ah, Pero que tío. mi primo se ha hecho youtuber ahora. <risa> ánimo, ánimo, ánimo, ánimo, Ya, ¿dónde está, tío? Que no puedo está, cogerlo. No puedo cogerlo. ¿Por qué? El Hydro el hidro. Es que todavía. No... Para, no toques el mando azul. ¿Dónde está el hidro, es tío? que todavía no ha caído, hermano. Que todavía no ha caído. O seguro? se ha caído, a ver. se comete? ha caído, hombre, ha tenido que caer ya. Mira, ah, que está en el árbol. Ahora, no, tío, no lo veo, tío, tío, no lo veo, tío. Rómpelo con arma. No, digo el árbol. Rompe el árbol con el fusil. Pero apunta, para no fallar balas. Pero no se rompe. Si sí, haces caso, rompe ahí. el árbol. Voy, voy. Que si rompes al tío, de tomar manera no se va a caer. ¿Ves? Es cachavala. Si es que subí ahí arriba, ah, pero, subí no puedo, pero, puedo, pero, pero no puedo, tío. No, pero que rompes el árbol con el barret. Y ya está, ya está roto. Le das un crackazo y ya está roto. Y ya está. Solo tenías que hacer eso. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, tío. qué, crack. qué crack. Uh, escopeta rica, rica. Buah. Yo te digo. El barrendo no lo ha recargado, eh. Es un pepino, eh. Es un pepino, eh. Quítale un voz. Pero quitaré un poco de voz. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Y mi primo no tiene casco para ¿vale? Por eso Sí, me lo no. sí, ha dicho Me ha dicho Estaba me también en la Nintendo, ¿no? Ajá ¿no? uh -huh. Ah, bueno, entonces mi primo está el dinero Que yo lo puedo El pollo El pino, El pollo El Sí, pero iba a coger ¿Qué la telaraña ¿Esto, primo? ¿Esto, primo? Ahora mi primo va a hacer directo también, un doble directo. Ole, ole. ¿Qué se va a el rayo? ¿Eh? ¿Dragón, lo estás escuchando? Bueno, ahí es lejanamente. No, ahí es lejanamente. Pregúntale. Dragon, cómo sabes directo desde móvil? Desde móvil no, no puedes. No, puede. no puedes. ¿Qué tienen? ¿Qué no puedes. Desde móvil no puedes. Yo lo hago desde la PS4. Desde la PS4. O... Ya, ya, yo sé que lo no haces desde la Play 4, pero desde la Play 4 es mucho más fácil. Cuidado que te han subido por tirolina. ¿La has escuchado, verdad? No, no. Pues yo escuchaba una tirolina. Mira el jetpack Si interactúas con eso te da el jetpack Ahí. Pues tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Joder, sea, joder, pues. Almequito, el... al mequito. Al mequito. Tengo que volar A ver, por el aire con un propulsor Quiero cargarme a alguien desde aquí, a ver si puedo ¿Dónde están, tío? Allí, lo veo Lo veo, lo veo Está corriendo un huevo, tiene el propulsor se ha puesto allí de atrás. Quieto, quieto. No, que él me pueda ver a mí también. Y... ¡No, cuidado, cuidado. Ya, ya, ya. Cuidado, que yo... te ya, ya, pero yo le he dado ya, 120. Intenta darle en la cabeza. Se va, se va. No, con no el se va, se va, se con... va. No viene. Oh, viene. viene con viene, el franco que viene, con mira viene, térmica. Viene, viene. ¡Escopeta eh, en mano, escopeta en ¡Toma! Mira, toma. <risa> ¡Ve, escopeta mano! <risa> ¡Tos muertos! Tengo que ir, ¿no? Tengo que ir, ¿no? ¿Qué? Tengo que ir, viene no. no. la no. tormenta, viene la tormenta. Eh, sí, vete. Pase que estoy intentando. Sí, matar a enviar bajo a tu derecha. Más. A tu derecha. Por aquí voy a. Ahí, adelante, adelante, izquierda un poco. Izquierda. Izquierda. Izquierda, dragón, izquierda, más, lulú, lulú. Ah, ya, ya, ya, ya, ya. más, ahí, pero ese todo. no es, hay otro más, en la cabeza, oh, ahora con el fusil, mira, ahí hay otro ahí adelante, ya, ya, ya, ya, ya vienen tres, vienen tres, cuidado que se te ha visto, rompe la piedra, mira, mira, ahí, ahí va, ahí va Uy, uy, uy, la puntería, uy, no sé. la puntería <risa> La puntería no sé, pero la tormenta le va, va a pillar a ellos a, pillar a ello. va. Ya lo veo Está por allí No, está vete, allí. vete que viene la tormenta Vete por lo del aire Por lo de el aire Aire No cuidado que te mata niño <risa> no, hombre, que tengo el prepulsado ¿Pero sabes utilizarlo ya? Vámonos ¡Ostras, un tanque! ¡Que nos mata el tanque! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Un tanque borracho! A ver, te subió en la torreta y desde la torreta matabas al tanque ¿Eso explota o no explota? <risa> claro, claro ¡Cuidado, Banarín! ¡Uy! ¡Ay! Con el fusil, con el fusil ¡Adiós! Oh, oh ¡Corre, corre, corre! ¡Que te mato. si no te mata la gente te mata la tormenta no bueno, porque tengo también del otro cuidado que el jetpack se gasta en ¿eh? que no es infinito ya ya ya ya pero te que la pierna ya ya pero te que la pierna y no pasa nada no pasa nada no pasa nada recarga todo y a saco a saco paco yo qué sé en el volante Pero no la líes. Ya está. Estás disparando a la tormenta. Eso es que hay gente detrás. Mm. Mm. Tengo aquí yo... Pa oigo, pasa. Oigo, pasa. Tienes a dos. Mira, Geronalin. Pregúntale a mi madre, pero... Hola, te dije que recargases todo, pero... Me ha recargado, Duibro. pero... ¡Qué buena, con el fusil ahora. Y te lo cargas. Pero la puta... Que me pongo muy nervioso. ¿Qué me pongo muy nervioso? ya ya se ve ya se ve hoy oh, en la puntería hoy hoy hoy una bala ay, ay! ay hoy una bala! hoy hoy hoy hoy hoy hoy hoy hoy hoy hoy hoy hoy ¡No! Bueno, ha quedado chungo, tío. Mando chungo, hoy el hoy hoy hoy chungo, tío ¿Mando chungo? Sí, el lo pues me quedaré un ratillo. Quedaré un ratillo más, una hora más, por lo menos. ¿Eh? No, me están preguntando que hasta qué hora me voy a quedar. A ver. Falla los de, esto, eh. de esto, eh. Falla el sonido, Son tío. Que caeré, mamá ¿Qué? huevo. No, de partida del tirón. Eh. eh. A ti te oigo bien, sí, Damián, pero yo me oigo repetido A ver quién es el fallo aquí ¿Quién es? ¿Cómo? Fortnite en empecé. Bueno, descárgalo, aquí estamos ¿Pero qué pasa? ¿Que me escuchas doble? ¿Qué? A ver Hola, hola, hola ¿Me escucho? Sí, tienes a ver, Damián Sí, Damián, ¿eh? Eres tú, Damián, ¿eh? ¿Qué hago? Eres tú, Damián es que me escucho ahí y... y... No, no, peor, estoy bien no, Ahora, ahora Ahora, ahora ¿Ya ahora, escuchas, No, no si sí, yo te escucho bien Lo que pasa es que me escucho yo doble Ahora no Ahora de ahí A ver, Rubéncito ¿Ya está bien? A ver, Rubén vale. Hola, hola Hola Ya la listo Voy, espera, que viene el gárgola que a lo mejor se escucha doble Porque mi primo está con el derecho Me da mucho fallo ahí Me escucho yo, tío, el doble pues no sé por qué, porque yo ni me escucho a mí ni a ti doble. Bueno, me escucho a mí un poquito de fondo. Hombre, a tu grupo no. Tienes que unir al mío. Invítalo. Ya, voy. Dale a tu cuerpo Macalena. que le llama Kalena. Ya. No sé. Hostia, mira qué pico me puedo comprar. Épico. Hey, Oh, Opa. me han quitado la corona Venga, tenemos que recuperarla ¿Cuánto tengo yo con la corona? A ver... Este Vámonos Ocho Yo dos, nomás más. ya Un momentillo nivel 81 que soy, no me lo creo ni yo mismo una cosa, primo el David, ¿qué nivel es? comprándose todos los niveles que se ha comprado nivel 150 como muy no veas, ya un amigo nuestro ya es nivel ya 150 se ha comprado una pila de niveles más, más, más, más. Cuando estaba en el nivel 60, se compró los 40 niveles. se compró. Le dieron 20 euros, se lo metió y se compró 26 niveles. Ya se compró todos los niveles enteros. Ya. ¿Dragón? Ya, ya estoy por aquí. Ah, va. Ya estoy. Yo. Sonidaco, tío, como suena. Sí, Fanide, sí, por no Dios. Ni tú, tú no lo tienes. Sonidaco, esto. No lo tiene no Venga, vamos. A ver. ¿Qué hacemos? Si no sabes. ¿Tenéis misión o no? Bueno, pero para eso se lo regalo yo, tú vamos me No, al Daily Booger. Al Daily Booger. Sí. ¿Qué cámara, ¿Cómo? tenemos que abrir cámara, eh. ¿Te ¿Qué? acuerdas lo de las cámaras, Damián? A ver, ¿quién te, habla? lo pa... ¿Quién te está hablando? ¿Tu madre mi o qué? Mi primo Ah, tu primo Venga, vámonos Que está en mi casa Sí, sí, sí me lo has dicho Primo, venga, juega ya <ríe> Y el otro es un bobao mirando a la pucaralla Vámonos, para el delibuguel Venga, chavales, tenemos que hacer otra victoria maestral, ¿eh? Nah, conmigo se gana nada bro Estuvo bien el ¿eh? Es el otro trabajo día, en eh? equipo sale fuego de allí Al Daily Wood no llego Voy a... Pero, pero, pero lanza el paracaídas, tío lanza Ya, paracaídas. pero que no sea. No sé No quería ir al Daily Wood, la verdad Eso sí, tú ves me voy A, a ver, en un principio, y yo principio iba a ir Pero cuando he visto que no llegaba Digo, Pas, paso, paso Visita cuatro ubicaciones con nombre en Una misma partida yo También tengo que hacerlo, ¿eh? Eh, eh, que me caigo Primo, acá es conmigo. Vamos. Salpicón. Eh, ¿Dónde está el otro cofre que no lo veo? Ni idea. El Daily Google, sí. Ahora queda la que está en pelea. ¿Poca eh, que cosa. Sí. Oigo los cofres, eh, pero no los vale. veo. Vale, cojo esto y coge eso. Ah, bueno, sí, sé, yo tengo eh, que hacer... Yo de... necesito que alguien venga tengo muchísima gente. Piñazo. Ah, no, si te vas solo, a. O sea, es que estoy solo contra cuatro. Corre, vente para acá. Porque no llegaba. Sí, sí, ya me lo has dicho. Es a mi primo. Ostras, han lanzado huevo. Ven para acá, Damián, que te voy a pegar un huevazo en toda la cara. Ya tengo ¡Otra! Otro. Que tengo el autobús de batalla, chavales. Otro, qué guapo. Hay el autobús de batalla también está ahí. Sí, sí, aquí en el de Google me lo voy a dejar preparado vale, para preparado eh, para... Larganos, de camino, con el... Y un tanque, y un tanque, y un tanque Voy el tanque también Que yo es que tengo que coger los de estos Mira, tanque Y autobús de batalla, ¿vale? ¿Podéis venir con el autobús de batalla no, conmigo? No, yo ahora mismo no puedo, Damián Estoy cogiendo ¡Poña, Boris! Los... Oh, ¡Qué guapo! ¿Pero para qué se le ocurre no venirse para acá? ¿Tu primo dónde está, eh, tío? ¿Quién es el Rosita? Ah, mi primo viene conmigo tengo uno. Es que estoy cogiendo lo de la Onichi, de la Oni espada. Ah, claro. Por eso no podía recogerte. Por eso quería estar ahí. Claro. Y aparte que no podía recogerte. Esa es otra. Me falta uno. Lo tengo Primo, aquí. Lo me viene bebe unas quad. me viene no unas Matarlo, matarlo ardamia. estoy yendo contigo, estoy yendo contigo. Protegerlo, ¿Eh? protegerlo. protege al ardamiancito. ¿Qué has cascaron de huevo? ¿Qué has dicho primero? <risa> primero que te mate <risa> A ti no, es eh, primo Que estoy contigo ya <risa> ¿Dónde está el Onichi aquí? Me cago ¿Muerto la... uno? Que me queda un Onichi, tío Y lo tengo en lo harto Y no lo veo Muerto dos Muerto dos Muerto tres Muerto cuatro Muerto seis Es que eres un matador es, eres... eres torero profesional Eres un matador, matador. Todo el de Fortnite Tío, ¿dónde está qué? el de este que me falta? mira ¡Míralo! Que lo he encontrado la, aquí en la azotea estaba del Daily Bugle Lo encontré ¿Eh? Me ¿Eh? queda uno? Ahora oh, no. es cómo bajo de aquí, chavales No A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado ¡Toma! Saltito, saltito Que tengo que ir para allá Que tengo que ir para allá Ah, ya lo veo, ya lo veo Está aquí arriba, está aquí arriba Ese está guapo Gracias has cortado? Estos son qué? malos, eh Cuidado Porque le he dado el centinela de los siete, compadre. Que viene la pelilla. Que viene. Que me ataca. Primo, ven ya. Primo, primo ven está? ya. <risa> que me ataca. Ahí, ahí, ahí. Bien, bien. Que más me dervillen, lo puedes hacer después, que tengo ¿Lo gente. Tengo. Voy a partir ya, ¿o qué? Uy, uy, uy, me disparan por todos lados. Buena. Sí. Buena. Voy por el orillo. Primo, primo, Una primo, poca, primo, te que vengan. Vámonos en el, en el autobús de batalla, vente, Oscar. Que ya he terminado aquí. Tengo miedo. Voy a partir, voy a partir Tranquilo. No, ah, para atrás también, hijo. Vámonos, vámonos. Montate en la torreta. En la de. ¿Cuánto? uno? En la de atrás, en la de atrás, en la potente. No, no, en la de adelante no, En la de atrás. Ahí. Vamos así, si podemos ir por esto. Ya voy. ¿Cuánto? Eh. Ya voy, ya voy, eh, dame a. Resiste, resiste, dame. A... Resiste. Estoy resistiendo. ¡Viene otro, viene otro! ¿Qué voy? ¿Qué voy? ¿Qué voy para allá? Eh? Tranquilo Me a la música Venga, voy ya en dirección para allá Dejármelo No me lo dejéis Dispara, dispara Primo, oh, corre, primo, corre, chaval Echa para, para. buena, buena Cuidado que se calienta, no cuidado cogé cogé Para, para cogé que se calienta, para, para Para que se calienta ¿Dónde están los malos? ¿Dónde están? muertos no hay un que. revive ya revive ya revive ya corre corre el tanque también van a hacer cometa ahora pero ahora no como me subo yo ahí arriba tío pero si es un huevo copeta. que tengo tengo un lanzagüevo está ¿A quién tiene para repararme el vehículo? Están aquí, eh. Están aquí. Ahí, ahí está. Ahí está. Encima del tejo hay uno, deja. ¿Muerto? Ya está ahí metido, Oscar. ¿Muerto? <risa> está Pues yo. ¿Muerto? Está. Toma huevo. Toma huevo. La había matado yo, me lo dejas Cómo mola los huevitos, ¿eh? Espérate, dame ¿Alguien me da dame. huevo? <ríe> ¿Alguien me coge los huevos? Ahí, que hay uno ¡Para, para, para, para! Que tengo que matar a un pico ¡Me dispara! ¡Me dispara! 32, 32, 32, un escudo muerto Prima, hay otra corona eh, La corona, la, la corona La tengo, la tengo Es mía La he recuperado Para recuperar Está lo malo marcármelo, tío Por ahí, ahí ya por marcármelo Yo ya y no es. veo a ninguno Yo ya he hecho aquí, una limpieza. El de he una, hecho victoria, aquí una limpieza Pero yo no visto visto la que he liado En el de este de batalla Hay una lanza eh, Hay una corona en el suelo Hay una corona en el suelo huevo correr. lanza huevo. Si la tormenta Primo, corre, va va ya no puedo coger la de esta, tío el autobús de batalla no, Que no me, me ha pillado Que me ha pillado ¡A pillar la tormenta! ¡Curre que nos matan a los cascos! real Goofy! ¡Coge la corona! ¿La corona ¡Eh, la de futbolista D. va a por la corona! ¡Corre! Te la mano Está justamente aquí. Sí, sí, nosotros. No tengo. Mira, si quieres míralo. Mira, que tenemos que irnos, chavales. Bueno, sí, sí, no estamos no... lejos, ¿eh? Pero estamos un taco de la de zona, ver, eh. Sí, sí. Ya... No podéis correr pues con vehículo a ver si podéis co eh, el, el autobús de batalla Los cuatro es corona ya Buena, buenísima, chavales Y sin ganar la partida, somos buenísimos Que me voy en espera, mi, mi Segway Que me voy en el Segway <risa> <risa> Vamos de paseo, <risa> pi, pi, pi Me ha de un vehículo, eh, chavales, mira, tenemos un camioncillo por aquí, eh Sígame uh, este lo coche bueno. de Damián. ¿Quién hay por ahí, tío? Que eh... si, 500. ¿Quién hay por ahí, tío? Y punto punto débil mientras recole. No sé. Primo, coge el coche que he convertido y, <coughs> y échale la Ni sé, ¿no? Pero, Pero por el chido. Venga, vámonos, Damián. ¿no? Toma. ¿Qué hace ¡Que le iba a echar gasolina! <risa> digo yo, ¿no lo habré destrozado yo? <risa> y, ¡Y me veo de, de repente ¡Vámonos! un camión gigante! <risa> ¡Vámonos, chavales! ¡Vamos, súbete ya! ¡Vamos, súbete si ya! ¡Vamos, si aquí ya leo, eh! ¡Me van a matar, eh! ¡Lo digo! ¡Me van a matar! ¡Cómo no me ayude ahí! ¡Y yo, súbete ya que viene la tormenta! ¡Vimos! <risa> ¡Y viene! Ay, que me he chocado contra él Que no, que por poco mato a mi primo ¿Con el coche Que me disparan, lo estaba diciendo Que me disparan Es que Dragón si te va muy a saco Adiós, que la ha pasado el coche pues Que voy con... Dame, dame el orito ahí, bueno Se colecta. Tengo que ir con el camión articulado Lo mismo cambio de vehículo Llevo el otro Llevo el otro No, no podía ser ¡O ¡Oh, tío! Ahora, vamos. Mira, aquí tengo para echar gasolina. ¿Alguien quiere? No. ¿Es una fruta o una verdura. ¿De dónde me disparas? ¿De dónde? Atrévete a dispararme otra vez. No me he hecho. he matado a alguien. Desde aquí a un bot. Tengo dos armas nomás ¿Dónde estáis, chavales? No sé, yo estoy matando a bota a No ¿Dónde estáis? Ay, pues sí que estáis lejos Viene uno por aquí y me quiere matar Vienen a por mí Que me quiere matar ¡Ayuda! ¡Helmy! ¡Helmy! ¡Helmy! ¡adiós que me quedo aquí! atrapado con la...! ¿Muerto? ¿Qué viene? Viene, botiquín Ahí, ahí vienen, ahí vienen ¡Gárbola! que viene detrás mía! ¡Gárbola, espérate! ¿Yo? ¡Y te ayudamos. ¡Es ¡Eh, un sí, tío! Sí, pensé que... Viene que viene venga me queda recorrer cierta distancia en camiones primo corre que, ma que me matan por tu culpa que viene la tormenta chavales y primo <ríe> que me matan Oscar, mántate Dios combustible bajo me cargo la mano sí. vámonos vamos. como rachea esto tío. me quedo muy poca distancia no tío ¿Qué te pasa que te pasa que nos han no matado poder. porque no veas Es que mi oh. primo no veas. Pues te si quedan curándote y yo luchando contra un escuadrón entero Viene, te ayudo sí si, aunque cojan nuestra tarjeta no vamos a poder tener la corona ¿sí? estoy hablando, ¿eh? Pero primo vete a la zona Que estás vivo la zona, te y te pueden revivir no, Buena no. Ya da igual, ya si no revivís No tenemos corona, ya da igual Juga la partida, no nos reviváis ahí de bobona, que si sí, hombre No, que haré Que te reviva o qué pasa tío está? No, vamos a tener la corona qué pasa Si no, no nos reviváis. Si no vamos a tener la corona, no creo. Pues si tengo aquí la corona, ¿para qué la quiero, la corona? Pero, ¿y la corona desaparece? La ganamos otra vez la partida, no pasa nada. Venga, voy para la furgoneta del reinicio. Para recuperarte, ¿o qué? Pues hazlo rápido antes que desaparezca la corona. Bueno, no, Corre. Da igual, no lo esperes, porque si no de la corona desaparece. ¿Y este con la corona? No pasa nada Que sí, que... Me, si gano una partida tiene que ser con corona Si no, no la gano Corre, osquita, vente Ya desapareció la corona Tu primo, tu primo se ha ido de la partida Primo, ¿para qué te va de la partida? Venga, ha reiniciado Reiniciado, reiniciado Los... La corona sigue. Adiós. Reinicia me ¡Ya si eso voy! Espero que haya todavía que de gente con Yo mientras haya posibilidades, las tarjetas de, de los compañeros se recogen, tío. <coughs> Perdón. Venga, a ver ya está, ¿eh? Ahí. Ahí tienes cofrecillo y tal. Ahí tienes. Ya te hay todo lo que te he dejado. Si hay alguna curilla por ahí también Para curarme a mí que tengo 78 solo Vale ¿Tienes para curar? Algo de. Sí, déjame el fusil ¿Cuál? Vuelo, vuelo Veo que dispara Pues el único que hay Ese ese, ese ah, spray como ahí subo. Muchas gracias tío Thank you ¿Muerto? Pegarle un huevazo a uno Marcar peligro, chavales. Le pegué un huevazo a uno. <ríe> Vámonos, nos quita. Ya. Por ahí, por ahí, andan. Ase o los quita, que está disparando ahí uno. Por allí. Estorba los árboles, tío. Vale, es un tío. Eh, sí no lo veo, tío Ahora Son tres, ¿eh? Me pego dos. Ya lo sé Si le acabo de decir Me he pegado, ¿eh? Ay, sí, sí, me que matan están. Bro, ¿qué hablas? Si esa que que viene? Por ayudarme que me Le he dado, le, le he dado Le he dado, le he dado Nada Estoy diciendo, por favor Que me ayudéis Que tengo los tres oh, Ya no llores, no llores No llores, chiquitín Ver, chiquitín. Ya voy, ya voy No mueras más, ¿eh? ¿Y qué quieres que haga si me viene el <risas> otro? El otro está disparando a 50 metros Y tú no sé qué estás haciendo Pues disparándole a los otros, ¿qué te crees? Si yo estaba ahí contigo Pero si tengo a los tres conmigo Me voy, me voy, me voy, me voy Ahora yo el que está muerto soy yo, que no tengo nada. Venga, pistola. Venga, a esta a pistola. Bien. Venga. Buena, de mía. ¡Ayuda! ¡Gargolilla! ¡Cuidado, cuidado! ¡No te muevas! Vale, vale. No, que me estaba ocultando. ¿Qué? Me estaba ocultando, que viene la tormenta, eh. Te cuidado, ten cuidado, que viene, que nos pilla. Da igual. Te pilló. Gracias. ¿Muerto? Y yo otra vez. <ríe> Pero vola ¡Nada! mucho. no muere! ¡No muere! ¡Quiero que vola mucho y luego me he caído y me, me suicidado yo solo. Me caído de la colilla. ¡Estás tú Mira. solo, dame a ¡Estás tú solo! ¡Me quedan tres! Corre, ¡Corre! ¡Corre! Pues no sé cómo lo voy a hacer contra tres. Venga, que tú o sea, puedes man, ¿eh? Si ven, este revivo. no no Pero no vayas con él, ven conmigo. Ah, vale. Ya no me da tiempo. Ya me van a matar. Cuidado. Disparan el misil. Toma, quieres mi. mi desté. ¿Quieres mi lanza ¿Qué van a por ti. ¡Miana, oh, claro, tío! ¡No puedo! Bueno, oh, no, pero está muy bien. Fue bonito mientras duró. Venga, volvemos a sala. Me tengo que ir a comer. Vale. Un saludito. Adiós. Hasta luego. Bueno, yo he cogido cinco nichis ahí. Bueno, para mí es ni espada. Así que fíjenme. Y no, que se acaba ya la Semana Santa, chavales. Bueno, nos hemos quedado solos. ¿Por qué me sigo escuchando doble, tío? ¿No tienes los auriculares o qué? Me sigo escuchando más mal que la marca. Se habla de la eliminación del Barça De, de Champions League, ¿eh? Poco se habla Pobrecillo Está más callado ahora Es buen camino, dice el Xavi Este es el camino El camino que tiene Sí, sí, llora Llora, pero que dice que es el camino Este es el camino Menos de personaje está hecho. ¿Cómo le han pintado la cara? Se decir que el CEP estaba mal. Que el Barça solo, solo sabe jugar bien y ganar. <risa> Ay, parecilla. Bueno. Telemisiones o algo, que no me dicen nada, tío. Estamos callados. A ver esto, tío, porque me escucho yo aquí. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. dado una misión diaria por ahí. No, ya la he hecho, pero bueno. Hay traca de munición en cañón condominio. Vale, voy a ir por la espada otra vez. Pero esta vez vamos a ir a los molinos. Ostras, hace ya un montón de tiempo que no voy yo allí. A los molinos. Vale, ahí tenemos que ir ahora. El Rolla no viene. años para descargarse el Fortnite. Pero bueno, hombre. o el Rolla que he perdido está Bueno, pues vamos ahí a ir a Los Molinos. ¿Tú me escuchas? <risa> <risa> <risa> <risa> Tenen me escuchas? Mira el cesto grabado que también quiere jugar. Ya estoy, así viene esto, invito a ver la ley. Bueno, al 36 <coughs> Hola Alejandro Castello ¿Quién eres? ¿Hola? Hola. Muy buenas, Ale. Hola. No sé. Bienvenido. Hemos quedado Mi... segundos ah. en el anterior, tío. ¿En serio? ¿Qué... Sí. ¿Qué... Es que se no ha ido uno del grupo Estábamos en escuadrones ¿Ya has completado las misiones de resistencia de la semana 5? Sí Sí, Pero sí también las Ahora me he acostumbrado a hacer misiones claro. He subido 12 niveles haciendo misiones Claro, tío, si te lo dije Yo ya las tengo completadas La de semana 5 la... Bueno, la de la 4 La de la 5 es en tres días Ahora estaba haciendo yo... la de la semana La de las diarias ¿Me queda una? Ah, yo, yo hago las de, las de temporada Porque las diarias solo dan sí pero por completar tres hace las tres estas diarias y ya está por completarlas te dan te dan mil puntillos nada más de experiencia mm. y luego tengo también hito abrir abrir cámara ah, a los molinos vamos ya a los molinos a reunir omnichi para la unión espada tú sabes dónde puedo caer que haya para comprar armas exóticas eh, tiene que ser el npc esos son npc los que te la venden Ahora lo buscamos pues si quieres. Hacer... Sí, esa ya la de hice yo. Sí, sí. Un momentillo, que voy no a cambiar a la trío. Real, dile Gárgola, dile Gárgola o Oscar. Oscar. Ok. No, no habla. No. no. no me habla poco, ¿eh? a ver. Está comiendo la lengua al gato, ¿no? Gargolilla. Mira, lo vas probando, probando. <ríe> no le va el micro. <ríe> Pues muy mal, eh, muy mal, el Fortnite hay que hablarse, ¿eh? la comunicación muy importante. Yo en mis inicios de Fortnite no me dejaba hablar. Bueno, pero te divertías también, ¿no? Lo que pasa que en escuadrones, si quieres jugar con colegas, es muy necesario el micro. Porque si no te ignoran, yo a uno que no, que no hable lo ignoro, <risa> que como no, no sé lo que necesita ni, ni lo que quiere, Nada, tú y ahora, márcate en la misión. Yo voy allá abajo al sur, a, a los de los molinos. Tú márcate alguna misión también y lo hacemos. Yo, si, lo hacemos. Si, si, si se puede, la ¿Cómo? misma partida la hacemos. si no, en la siguiente, la siguiente, pues elige su donde cae. Yo yo juego así con los coleguillas. En la, en cada partida, pues uno elige dónde quiere caer. Bueno, donde yo vivo hace un calor mortal. Sí, aquí también. Aquí ha subido un montón las temperaturas. Nosotros estamos a casi 40 grados ya. Venga, ya. Estamos o sea, a 30 y algo. Eso es exagerado, tío. Yo no sé a qué temperatura estaremos aquí. Pero bueno. ¡Oh! No Ahí ya pegarme. no puedo chutar. Nos pillan no, el quinto pimiento, doctorado. pero bueno. Dale la gracias al conductor, no se olvide. ¿Qué es lo de.? Ah, sí. ¿Qué es utilizar un elevador en circuito de Chongqing y en caverna de control? Eh, una tirolina de esa que te sube para arriba, para el, pa el ¿No? dirigible, para el Zeppelin. Eso ah, es. Vale. Yo ya la he hecho todas. Me costó, pero la hice. Tienes que buscar un, una cuerda de esa que te sube para arriba. Ahora vamos. hacer misiones. Tú priorizas las que quieres hacer primero, la marca y ahora, y ahora la hacemos. A ver yo que tengo que hacer. Porque os gusta jugar más sin, con, sin construcción Porque me gusta más sin construcción Ah, lo de la unispada, lo de los... Vale, vale Reunar ni los molinos, vale, vale Me gusta más sin construcción que... Porque para que los que sepan construir No construyan, ¿verdad? Claro, yo que soy muy malo construyendo No le he pillado yo nunca el rollo eso Dime por favor que llevo Dime por favor que llevo Sí, hombre. Venga, los molinos. A ver aquí que tenemos por aquí. Por los molinos. Bueno, un botiquín nada más. A ver. No, no, no. Aquí. Ah, no, que. Para mejorar las armas. Me lo llevo todo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué Ahora pues, voy a. ¿A dónde? Esto. Ah, ostras, los la... tengo aquí. Los tengo aquí, eh. Este lo tengo aquí la tirolina. Ah, espérate, espérate, espérate, espérate. Huevito. Bien, bien, bien. Déjame alguno, que necesito misión, que necesito misión. Porque el título del vídeo de, del directo es lanza huevos. Pues lanza huevos. Porque es nuevo, arma, lo, lo he. Lo ¿Sí? he utilizado ya. Lanzagüevos. Pues no ahora. Yo ahora tengo. Tengo. Supuesto Está chulo. Te Solo hace... Sí mm, Dispara, dispara, son como bombitas ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy, uy! Los uy ¡Uy, tiramos, uy, uy, uy, que me muero, que me muero! ¡Uy! ¿Qué? Si me quería que me moría de la tirolina, tío uff ¿Qué cangue sí, le me dado? De, de caída, daño de caída Ya nos podemos ir, ¿eh? Yo ya lo he hecho, ¿eh? Esto, vamos looteando y nos vamos yendo Sí, sí, yo estoy en una casita sí. por aquí sí, que hay... sí, sí, yo estoy aquí en la casa Dame fue ah. pues algo de luz. A ver. Y de oro, viene bien. ¿A ti te gusta el escopete de barril? Sí, sí, eso es muy buena A mí sí. me gusta cuando la uso yo, pero cuando la usan contra mí, no. Hombre, claro. Pues te revientan. <risa> Hombre. Esa es buena, gracias, pues tengo un fusil nomás, eh. Pero... <coughs> ven, ven, José. Fusil y una manzana, tengo nada más. ¿Dónde está? Gracias. Thank you. A ver, déjame pillar esto. Toma una manzanita. <risa> como, la, como blanca nieve. <risa> Ten cuidado que no te envenenar. Bueno, nos podemos ah, ir. No, no puedo. Eh. Ah, me la quedo. No puedo tomar el No puedo. Claro, te la guardas. Para cuando necesites vida. ¡Vámonos! No? La tirolina. Espérame. Hay que cruzar el barranco, chavales. Ostras, que tenemos aquí. Una grieta. No, no, grieta. Esta la hice yo, esta misión, ¿eh? Aquí también hay misión Ah, pierdo el verdadero de todo Ahora, Aquí hay misión también Vamos a poner un poquito de luz No, la grieta, la grieta, te pilla pillado ahí la grieta y, y nos vamos volando La he pillado, ¿dónde vamos? Para adelante, supongo Espérate que no wow. te lo he marcado Me Guía caserío, pero sin vosotros me da pereza Este... Infusil salto que diga Sí, marcarlo, tú márcate una misión, yo ya he hecho la misioncilla esa. De los... orniestos Márcate tú otra. Ahora no tengo yo Greta, tío, está llevando la Greta. ¿Podríamos, Podríamos ir aquí. Está llevando la, la Greta. Sí, sí, tú marca, tú marca, mientras estamos a zona salvo, pues vamos para allá. Que ahí vamos? tengo que comprar un arma, creo que, que me llamen Vale. Yo las armas exóticas las compro en, en, los, en... los... NPC Hay que eliminar el miniro El mirino. ¿Por allí o qué? Un solo Voy a buscar a los compañeros que estamos muy solitos Tengo para comprar... O sea, para comprar no, para arreglar vehículos, eh no estoy Ok Necesito no ahí no un visto. contrato, eh A ver voy donde marcado, vale. Me voy donde he marcado Le he dado ¿Están esperando? No, yo, ahí yo Ahí, el malo pues ahí está, está después, ¿eh? Hombre, si me ayudáis Estoy pero. <risa> ¿Me ayudáis? Se agradece. De reventar coche, tío. Que viene. Se ha ido. Están por ahí, están por ahí, eh. Cuidado. Cuidado con la Va, white, va, guay. ¿Por qué no se salto ahí, tío? Que viene. Qué buena. Reventa. Ay, me han reventado, me han reventado. Ayuda. Vale, subo al nivel 73, Peligro ahí. Ahí, peligro. Ayuda, yo paído entre los dos, tío, me han reventado. Gracias, chavales. Eh, he subido al nivel 73, 74, preciso Buena, buena A ver vale, vale. Si, sí, el ariete me lo llevo me Curo Cuidado, eh Me revientan Y si, vente para acá, vente para acá para el a edificio ver, que me estoy curando A ver, indecido Nos estamos no, curando es que sí, no, porque... Vente, vente, Ale Vente, que serán tres Ya Entonces, Tómalo Voy, voy, voy Voy a aparecer más Voy a aparecer más Ayúdame, ayúdame, loco, loquillo, loquillo. Voy a ir de la barreta esta. Tiene otro. Tiene otro. Vale, eliminado. Perfecto, Tienes chavales. Perfecto. Eres más malo que la droga, venga, tío. Perfecto, salpicón. Aquí un reparador de estos. Mira, especialista médico me han hecho. ¡Ja, <risa> ja! qué bueno! ¿Eh? Especialista también? médico, ¿Qué? me lo han hecho Por pues, curaros Venga, vamos a pillar un vehiculillo o algo que viene la tormenta, chavales Pillamos oh, Combustible 48 ¿Qué? ¿Qué? Combustible 45 Bueno, este tiene redines ¿eh? si quieras que no Chavales, montarse, os llevo ¿Tarán? Cambio ver, de furgoneta Venite, venite Cambio, yo, cambio yo. A ver si podemos ir a donde. A donde ¿A dónde ¿A dónde has marcado, ¿O ¿no? ¿O qué? Yo, yo, yo ya voy con mi coche. ¿Qué vamos? ¿A dónde yo has marcado, tengo, yo, no? Quizá, no tengo que comprar un arma exótica de eso. ¿no? Tiro es para el punto que yo voy para allá a comprar una arma exótica. El arma exótica se la tienes que comprar a los NPC, tío, te lo tiene que ya, marcar. Ya ya. ya, ya, pero me ha marcado ahí. ahí, ahí sí. hay un NPC, pero ya, no ya. Pensé, ya voy. Pues no, vamos, vamos, vamos. Los tres en, en Otra re diferentes Recorre distancia en Wiplash, ese es el de ese, tío. Yo, tenemos no te... el airdrop no te... te... también, ¿eh? Yo voy a por el airdrop, chavales. ¿Por qué dices airdrop? Sí, la ayuda aérea. No sé, no se llama airdrop. No, airdrop, Te no, vienen por el aire. La ayuda aérea. que me toca coger ha picado. Mira chavales ¿qué dispara? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? Venga, que no disparan ¿podéis? Aquí está. Venga, venga, venga, venga. Hombre, venga, venga. Ya, callo, ya vengo, ya he Corre. Te revientan, Oscar, que te revientan ahí. Vamos, que tú puedes. Ver. Corre, dale, Bien, bien. Oye, tío, tengo que matar a alguien de un 180 en el Cabolo con un arma. Me he comprado un sniper de explorador. Buena, buena. Uf, si no es por el Oscar, me matan, eh. Oh, qué buen Gracias, Tron este. Espérate, que voy a arreglar esto Como oh, este Tío, aquí tiene otro mejor, eh en su fusil que yo, eh oh. No Eh, no me atropelléis Tío, Me tiro por mi ¿Qué? Tío, sí, ¿alguien tiene para curarme? ¿Quién ha matado? ¿Quién te ha matado? Es que estaba en el aire de Se me ha acabado el aire del jetpack y me he caído Claro, tienes que tener cuidado con el jetpack. Hay curas por aquí, tío Necesito curas eh. botiquín? Botiquín? Alguien quiere el jetpa No rápido, Si lo salto no. Venga refiere. Tiene para curarme ¿Para dónde? Sube ah, Yo no puedo tenemos que ir como para aquí Abre cámara con todo Completa contrato Comprar máquinas, da la gracia destruye árboles Estancia desplazamiento de vehículo mm. Lo voy con José, José, José ¿Qué, qué? Eh, espérame, espérame Pues no vas con él, no vas con... Ah, vale No, que me quería que ibas con él rompo la ventana es que tengo que hacer recorre de cierta distancia en WIPLA son, son mil metros por eso por eso he cambiado de vehículo 600 llevo por por aquí estamos a salvo, ¿eh? por aquí estamos en zona ¿eh? quedan 19, ¿eh? quedan 15 16 ¿eh? por, por aquí. esta es una buena zona ¿eh? qué quédate aquí, quédate aquí, ahí, ahí Esto es una buena zona, yo es que voy a, voy a dar vueltas en círculo Para pa recorrer distancia Pero esto es una buena zona, ¿eh? Os lo digo, chaval ¿Quién, quién? ¿Quién te está disparando, tío? Marca no, el peligro pavis, a ah, aquí hay uno a Toma Ahí se le metió <risas> Oh, ha caído el compi. Eh, pero te ha caído también, eh Espera, espera, espera Que llámelo. me lo... he, he derribado uno, eh ¿Sí? Toma, derribado Liquidado, chaval A ver, hay alguien por ahí que me pueda sacar A ver, un momentito que viene un tanque Y viene un tanque Dios Ahí arriba ¿Eh? está como bien, ¿eh? Dios, ¿Eh? ya te ha matado, tío, tío Me cago en está todo Está aquí detrás, tío, tío Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, corre, Corre, corre, corre, corre vosotros subimos Está aquí detrás, está aquí detrás Espéralo, espéralo Ay, espéralo ¿Se está cubriendo la piedra? Oye, por elé, por ¡Ah, ¡Hola, no. mierda la escopeta esta! Que no vale para nada Lo he intentado, chavales vale. Ah, pues ya sea el Spiderman este Bueno, me han hecho lo del Whiplash ¿Jugamos otra? Sí, sí Venga, preparado eh, Podemos caer ahora en... El... Este... Ah Venga, tú Al... conté la misión esa de la semana O la que tenga ahí pendiente Vale, vale, vale. Pues Va, Podemos ir a la cabrón de control Que tengo que utilizar Valores Ah, no no, no, no, Creo que el tiro de es que no circuito de tronco es. circuito, ¿no? Tu marca Tu marca y Vamos para allá oh uh, está me la espalda Cambia la postura, lo mismo Déjame ponerme los cojines Uy, me creía que iba a decir otra cosa ¿Qué? Nada, nada nada. Los cojos ¿Otro? Ya que sí, 79%. Ya te iba a preguntar, Que ¿cómo iba? ¿Qué tiene ¿Otro de este? ¿Quién? El Royal. En el Royal. Uno que he jugado con él hace tiempo. Dale no, las gracias. Uh, Pone. A ver, reúne. el dolo... dirigible. ¿Dónde, ¿Dónde la Al por... circuito de John, no. Que de que no... Los a los sí Yo voy a caer aquí. Está al lado, ¿vale? vale. vale. Tengo que ir al dirigible. Está al lado caeré en los dientes para comprar un arma yo tengo 2797 de oro estamos muy lejos pero bueno uh, sí, yo no. no los tres los tres estamos lejillos de y el oscar donde va a caer pues contigo imagino o conmigo no lo sé yo tengo que coger cofre Ua, ahí en Que hay un montón tienes de oro, porque como no tenga oro no puedes comprarte el arma, lo sabes, ¿no? ¿Qué no dices? Que si tienes oro, tienes barra yo, de oro Claro, Eso claro, me... claro Sí, yo tengo 2.197 de oro ¡Wow! Tienes un montón de oro No, no, te me subas al coche, rata, No te me subas al coche, rata. No Vete a yo estoy? buscarlo. qué, tío? Y hay un tío que se, se me ha intentado subir al coche la sensibilidad este no me va esto vale ya está y de cuatro cuatro dios lo que le he hecho Un el este potito, venga venga tontito uy está lo de la oye me están intentando reventar con lo de la oye o qué? no no los hay gente con con tan con ¿Cómo se llama con los cohetes esos. Ah, sí, sí. Estoy muy rata. A ver por aquí si ¿sí hay alguien para hablarme. Bueno, vamos a ver. Me sí, muy... A ver, déjala Caca. Caca, prima, caca, caca, caca. Y una. Me voy a pico. Bueno. Solo un arma, tío. Bien. Para tener um. Tío, por esto aquí te una... tendría que haber alguna al, Algún NPC para comprar el arma plástico. A ver si era aquí, era ¿no? La gente de los siete también Eliminar fuerza Mi arma esto ya la he hecho ¿Qué? ¿Y para allá entonces o qué? Pillo el jepá Estoy a 101 de vida. A ver, ¿dónde está el tío? ¿Has visto ya o qué, tío? A ver, ¿dónde está el terapeuta? Sí, me han visto. Me tengo que ir a hablar con el terapeuta. ¡Oh, qué no el jefe, tío! ¡Vamos! Madre mía que me está hinchando, chavales Vámonos Si un jefe me he aquí, tío Vámonos eh, Déjame hacer una misión de destruir objetos desde un. Voy para allá, voy para allá para donde estáis vosotros Madre mía, chavales ¿Qué tan hecho? Tres. Hay uno que me ha disparado Tiene un jefe, tío Me ha pillado solo ahí Objetos de un vehículo Vale, vale, vale si sí, como algo, eh. Suena una alarma, tío. Como la de silencio? Vale. colega. Este, pero, a ver, ¿dónde está? que yo tengo que comprar un arma, que está por aquí. Yo no quiero comprar el arma, que está por aquí. Ah, vale, está aquí arriba, vale, vale, puta, tío. tío, tío. ¿Lo tiene o okay? qué? Voy para allá. A ver si pillo algún vehículo o algo, si no estoy perdido. Vale, vale, un vale. Un taquecillo ver, podía ver aquí. ¿Sabes dónde puede pillar un...? Okay. ¿Algún uh, tío de campaña Sí, sí pero por, por el camino, tío. Recogiéndola en el diribu, que hay un montón. Pues... Necesitaría... Tener... Una no está hecho, chavales, voy para allá. Ya de Luca, y aquí Esto es lo de la batalla. Ir. Ok, no. No, no, no, no. ay, ay, ay, que me da. Ya me han reventado. Me han reventado, chavales. Los anónimos, estos. Los clones de, de la Lara, creo. Por aquí se ha quedado todo parado. Vaya por mi tarjeta. tengo cuidado que había tres. Esa camiseta da un tacorcante, eh, O la camiseta de Brasil. O sea, un objetivo fácil. Camuflate con el skin. Ponte algún skin de camuflaje. No, ok. Era brasileño, tú, no? Brasileña. ¿Qué te hace la inglesa brasileña o qué? ¡O quita? <risa> cuidado a la derecha, allí, allí arriba Cuidado, cuidado eh. Esos son los malos Ignóralo, ignóralo Ignóralo, que parece que se van Si no te han visto Cuidado, eh Que van por ahí arriba Ten cuidado que te pueden pegar un tirillo todavía Ten cuidado Esos son los... Los buenos que Viene la tormenta Corre, corre a ver si puedes coger el coche. El coche, ¿no? Yep. La furgoneta, la furgoneta la tiene aquí a la izquierda. Bueno, allí tiene otra más para adelante, más para adelante. Ahí, ahí, ahí. Más para adelante, tira más para adelante, más para adelante. Si no te va a pillar la tormenta. Tira más para adelante, aquí Ahí. Si no, ya tiene que ser por el otro. y tiene una, tú corre, corre, si no, no te da tiempo. O Esa no te va a dar tiempo, a ¿eh? ver. Creo que no, eh 0.55 está, está está, ahí arriba, tío No te va a dar tiempo, eh Déjalo, déjalo, Oscar Tira para adelante Te marco otra Te marco otra Que si no te va a pillar Es muy chungo Sigue corriendo Cuidado aquí con los precipicios esto Que no te va a dejar subir Es lo malo Cuidado, ya te ha pillado me pasa a mí también, tío, la mierda esta. Pero bueno, ahora como no podemos construir. Ahí, ahí. Bueno, bueno. No tienes que correr más. De tienes que sprintar. Tienes que sprintar y luego darle a escurrirte. ¡Ahora! No, no, para allá, no, para la izquierda. Ahí, ahí. Ah, que hay peligro. Vale, vale. Venta derribado a Madán e Irma. Venga, cúrate. Venga, a 170 metros. No, no dispare. No, no dispare. Está, están ahí, eh. Pues ten cuidado, entonces. No vayas, no vayas para allá. Te marco otra. Te marco otra en cruce, cruce cremoso. Buena, buena. Yo la había visto esta, lo que pasa es que no sabía si la habías visto tú. Como no? que era con el vehículo. <ríe> ¡No, no te estrelles! <ríe> buena, buena. Cuidado, cuidado, ya te están disparando por detrás. Sigue, sigue, sigue. Y destruyo jepas de un vehículo. Cuidado, están ahí, que están ahí. Están ahí. ahí. Móntate, montate aquí arriba. No, hay mucha gente ¿eh? por aquí, ¿eh? Aquí quedan 43, tío. O como no vaya el Billy Bugler, o... o. Marco otro si quieres. Ahí tenés otro. A 245 metros. Allí, allí. Buena, buena. Buena escapada, ¿eh? ¿Cómo se nota? ha visto la de Fan de Furio? Ah, no, tú la protagonizaste, ¿no? La película esa <risa> Actor secundario <risa> Buena, buena el gasoilla, llega, el gasoilla, llega justito Cuidado, cuidado, te están viendo, Dios No te van a dejar, eh No te van a dejar, ten cuidado Lo tienes detrás, lo tienes detrás Está ahí, está ahí Buena, buenísima, buenísima Vos qué bien apuntas, tío Qué bien apuntas Que no te van a dejar reiniciarme, tío Cuidado, cuidado, que vienen Que vienen Que vienen Buena, buena, que no te dan, que no te da, Que no te dan Do, lo. Bien, bien, bien Me a reiniciar Y a tanques, no sé para dónde ir Me van a matar, a mí también Aquí ya no me pillan Voy en un tanque Ya, ya, yo estoy metiéndome aquí en la casa, tío Para intentar coger algo Está aquí el cofre y no llego Buscar. No está Oscar, que no te veo Pero vente, ¿no? Que nos pilla la tormenta Vámonos, vámonos huevo Dame el lanzagüevo Escopetilla Corre, que me pilla, que me pilla, que me pilla <ríe> Me pilla la tormenta <ríe> Está ahí abajo <ríe> ya he caído <ríe> Cuidado, mamá, te están apuntando, Oscar ¿Y Te apuntan? Ah, no, que me apuntan a mí Que me apuntan a mí Es que me mataron Un David ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Raya? Yo te veo ¿Cómo te llama me ha hecho Galacti. La guardada de Galacti Galacti Empire, el italiano PB07. No me ha llegado, PB07. Están en el ordenador. Ahora, si ¿sí me ha llegado algo. Estación de grupo. No, no, no puedo. Te tenías que unir al mío. Madre mía, que tiene ¿Pero dónde estás, compadre? Aquí, aquí, vale, ya te veo No, aceptar petición, no Oh, 11, hemos quedado Vamos a la... chavales, vamos a echar la última que tengo que comer. Voy pp07. <ríe> Madre mía. Eso sí, eso sí, no, ya. Ah, mira, ese, ese de ese me acuerdo yo cuando lo utilizabas tú. El skin ese. Yo como voy, tengo, tengo un montón de estrellitas. Un momentillo. Un momentillo que tengo aquí un montón de estrellitas. Vamos a comprar pavos. Venga, 100 pavitos para sacar. Y otro 100. Venga. 200 pavos ahí del tirón. Y me compro esta. No imaginada. Elite de combate. No sé qué le pasa, que tarda mucho. Aquí la tenemos. Equipamos. Equipamos la alita. Ya las también. la espada no. La espada me quedo con la espada. Vale Ok Me quedan siete Pues Tres y tres Mismo Este por aquí Y este por aquí Ok Ya estoy, chavales Vamos a ver trío estamos bien Listo Perfecto Vámonos Solda, tú tampoco tienes micro. Hola. Hola, muy buenas. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? Muy bien. Otro PJ te ha hecho, ¿no? Y tu otro personaje, tío. Tu otra cuenta. ¿Qué fue la que te hackearon o qué? Que la perdiste, ¿no? Vamos a ver ¿Hay alguna misión por ahí o algo? Estoy a escudo usando consumible A ver si me consumo algo, tío Un escudillo o algo Padre, ya la he recogido toda, ¿vale? Ya, ayuda, a gente de la OI mucha de munición, cañón condominio, Y de una alma en el dirigible Bueno, vamos para allá, para el cañón condominio, La vamos a liar par de allí Con los de la OI Venga, le damos la gracia Y vámonos Let's go Venga, chavales. Ya, qué guapa la alita compadre. Y de la imaginada esta. Qué chulada, tío. Aquí se va a liar, parda, eh. Aquí se va a liar, parda. Voy a aquí esto ya. Venga, aquí a la gente de la OI. De los siete, que diga. Hay que matar a los de hoy Venga, ahora, así. Ya. ¿Es ¿Está aquí alguien? ¿Dónde estás, amigo? ¿Está, tío? Me no ha escapado este, estar arriba. Me matan. Aquí arriba, tío. ¡Capa, el pavo, ¿eh? muy claro Yo nadie Oye, si me ayudáis Os lo agradezco, ¿eh? Si me ayudáis os lo agradezco Que me quieren matar todos Todos me quieren matar <risa> Ay, ay, que me ha da. dado Que me ha dado Ya ha caído el rollo, rollo ya ha caído Yo me estoy recuperando, me ha dejado dos de vida, tío Que me recupero, chavales Que me recupero Dios que están todos aquí, tío. Me van a matar. A ver si le hago por aquí. Bueno, está el jefe y todo, tío. Bueno, mata uno, eh. Dios que me matan. Toma, aquí hay otro. Tío, ahora sí me han matado Otra vez los mismos estos, tío Cago en, en la marsalada Continuamos Venga, vamos a hacer la última Hola, poñete Muy buenas, Crisanto Pérez Santo Pérez, bienvenido Un saludito y Yo me han matado ya dos o tres veces los, Estos de aquí, a ver Estos tres, tío que está muy difícil ahí con los de la OI y todo, a ¿eh? ver, no, me están persiguiendo, tío Estos tres Esto está bueno porque es una buena batalla Hay salseo ahí potente No se olvide de dejar like, suscribiros al canal Venga chavales, ánimo Que ya mismo llegamos a los mil suscriptores ¿Dónde caemos? Revear cañón con dominio, reúne armas en el no arma yo, yo, no, yo no juego en nada pero... Yo hago misiones, lo de siempre, ya sabes Usted en escudo, usando consumible, tengo que hacer Abre cámara porque con yo ya las misiones las tengo todas completadas ¿Dónde queréis caer? Me da igual Venga, vamos al caserío mismo O oh, al campamento, al campamento Está ahí más gracioso ahí Y pescamos ¿Qué? No tienes pase ni nada, ¿no? No, no, no tengo nada Ya, ya pues esta temporada está muy guapa, tío O la guerra Buah, es que... ha cambiado todo, ¿eh? Sí, sí Aquí en el momento es que, que... Es que hace años que no juego eh. Dos años Ala, tanto no hará Exagerado Y voy a pescar <ríe> hace tiempo que no pesco Bien, y tengo la cañita y lo otro Bien. Papá, papá, no. A pescar. Vámonos a pescar. Aquí, hay pescar pescar. pesca. Me está disparando, tío. Toma. Te elimino. <ríe> vale, Dios! Se ha cargado el rollo de... ya. Me Por otro matar. Lo atropello. <ríe> <ríe> Cambio de barca. Y como el pez. Y viene. Yo voy con un arpón, nada ¿no? más. Voy huyendo. Vuelvo, vuelvo aquí. Vamos a otro. ¡Mata, que mata! <risa> bueno, pero este lo he matado. ¡Ay, ay, ay, ay! <risa> ay, de que mandaba el doble punking este. No me dejan pescar, chavales. Bueno, volvemos bueno, a, a, a la. Sala. Sí, voy a ver si como ya. Ella es horas. Bueno, por aquí estamos, ya sabes Cuando me veas conectado el directito O lo que sea, pues Te pasas por aquí sí, y jugamos sí, ya, ya, ya. Ok Un saludito para todos, chavales, chavales. Portarse bien Pasar el buen fin de semana Buenas Chao, chao